El es una obsesión que busca algún cuerpo donde reflejarse. No quiere un espejo que la devuelva esa imagen desgarbada. Necesita un objeto, un algo que la signifique. Pueblo lo sabe, se hace cargo de esta gesta casi eterna y carga cada palabra, karma calma, para darle un cuerpo, un peso propio. No se postula tan solo como escritor, es como un poeta. Se postula como un buscador de formas. Aquí se mezcla Patty Smith con Dante. Y Cassandra ya lo sabe. Se desayunan porque el hombre nació para inventar la palabra. No hemos hecho otra cosa desde que Adán y Eva decidieron evitar la tierra. Y el autor lo sabe y se dedica a ello. La cama está hambrienta de mí en vos. con barrilete tóxico. Para él fundir palabras es refundarlas, revalorizarlas. Cambiarle el sonido es brindarles nuevos cuerpos, quitarle el oscuro y volverlas brillo, darles significantes. El crepúsculo salvó a varios del ocaso. La búsqueda late con cada línea del libro. La exploración del lenguaje es también la del yo, el lugar para mirar, para morar. El amor, tantas veces vencido, agrio, rancio, retorcido y puro, mientras tanto. No es solo el título de este libro, es la combinación de las palabras más terribles que conoce la humanidad. Es un castigo para el hombre. Cuando creemos que algo es el centro del mundo, sufrimos la condena inmediata inmediato de que otra cosa sucede, paralela al unísono, es el salvajismo de asumir el tiempo de una vez y para siempre. Mientras tanto, resume la forma de respirar la palabra de pensarla, tocarla, aquí, el corazón manda y la luna necesita escribiéndolo en el cuerpo. Ezequiel Wolf, atento, invita a abrir este libro, con el lápiz como generador, y saber que cuando el arroyo nos venga a buscar, nos tiene que encontrar nadando, pesados por un rayo de luz.